La agarramos con las manos en la masa mm, Ya estoy disfrutando de un parito primavera Con una salsa deliciosa Es un poco picante Está muy rico Porque aquí en la sala del priority de pass Wellness hay, Oasis Wellness Oasis hay un buffet. Entonces eh, Nada más deslizamos, venimos y agarramos cosas del buffet, pero está todo, Pues está muy rico para estar chiquito pero está bien para aguantar este, la comida del avión y pues todo lo del viaje. Les voy a dar un tour. Vale. En esta parte de aquí tenemos buffet. Tenemos pan integral, mermelada, unos muffins. Aquí son los rollitos que decía Mari. Rollito primavera. Estaba llena, ya nos los comimos. Pollo. Este es Arroz. Esta es un eh, crema de, de hongos Aquí tenemos té o agua para té Para tostar el, el, el, el pan Diferentes tés proteínas, creo que se dice Cereal, jugo, cafecito, un expreso, un cappuccino, un latte una Máquina de refrescos Una máquina para conectarse a internet con unas periqueritas una no sala muy agradable. Panquecitos, maruchan, rollitos. Ay, unos chocorroles. esta uno. Y de este lado son salitas donde estaba Mari En esta parte de aquí eh, te dan masaje. Masaje en los pies, masaje manicure. Por ahí que se van manicures manicure. Es como un spa. Son más salitas. Esto también sigue siendo parte del spa, esta es la parte del exterior, donde podemos salir a leer un libro, contemplar los aviones y después aquí te dan masajes, esta parte también es para masajes, y lo de ahí atrás es un baño, hay varias salas para masajes, y si sí, tiene una conexión larga, esta parte está muy interesante. Esta de acá tenemos una recámara con su almohada, su cobijita y una regadera para dar lado. Y la parte favorita de Maris, ahorita la van a ver. Ahí está Maris, trayendo las galletas. ¿Qué tal están las galletas, Mari? las voy a Ahí Hay sus marinos, hay sus... Sí, ya los vi, unos gancitos. Y esta es la parte favorita de Maris. Aquí tiene para lavarse las patrullas y miren nada más un spa de pescados. Subir la Maris? Se va a meter la Maris para que le hagan masaje a los pescados. Todo esto el... y ahí se ve HSBC orgulloso patrocinador de esto. Y sí, eh, vamos. A... El fish spa que es un spa que tiene pescitos, que te dan masaje, meten los pies aquí. Van a ser te testigos ves, ustedes de ver canibalismo, pescados comiendo cejos de pescados. Eh, y primero aquí te viene el procedimiento: el laves y, y tendienes tus, tus pies, después los ejes y te pongas los, las chanclas que están aquí, a ver si. Pero ahí que no, esté, no nos de una infección. Por pues si vienen a Singapur, ahí tienen el password. Bueno, miren, primero entonces ahorita nos vamos a lavar los pies. Hasta está Lavamos sus patrullas. Avanza sus patitas. el si quieren. A los pies. Y ahora ya, fijar si los pies, con las toallitas que ahí están de un lado están las, las limpias y del otro lado ya las que se ponen las chanclas que están acá y procedemos al spa muy sucia comido, Ay, <tose> oh manches! siento <tose> manches! todos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay, mira, ¡Ay, Se ¡Ay, mira, ¡Miren cómo se acercaron todos. Se siente como te así los pies. Ahí están los pescaditos. Se abalanzan, Se abalanzan, como pirañitas. <risa> con esto nos despedimos, con esta información nos despedimos. Estamos aquí desde el aeropuerto de Changi, ahí están los aviones. Adiós. Ya estamos en el aeropuerto eh, de Singapur. Mañana tenemos nuestro vuelo. El avión será a las 6 de la mañana y ahorita son las 9:50 y tantos de la noche, casi las 10 de la noche. Y una de las ventajas que tiene este aeropuerto, y pues me imagino que algunos otros también, es que puedes documentar eh, desde prácticamente una noche antes. Nosotros ya documentamos el equipaje, ya eh, y nos dieron nuestro paso a abordar, y estamos en la zona de las salas para ir a tomar el avión. Para allá están algunas salas, para allá están otras salas. Esta es la tienda de souvenirs. Y lo que hicimos nosotros. Lo que hicimos fue tomar una habitación por seis horas. Puedes reservar habitaciones por tres o por seis horas. Y bueno, tiene el buffet. Se los, puedo, se los vuelvo a mostrar. Y cenamos. Esta parte de aquí es la salita. Ahí está el spa de pescados, el fish spa. Por acá están. Son las de masajes De hecho Marisol le Están dando el masaje Vamos de chismosos A ver si podemos ver algo El masaje de Marisol Ahí está Marisol ¿Esa qué? Ah bueno Ese es Marisol Le están dando un masaje Aquí. Ahí así tomo un masaje. Yo paso. Y esta es nuestra habitación. A mí me tocó la habitación A. Ah. Esa es la camita. ese es el baño. Ahorita me voy a dar un regaderazo. Y a dormir por 6 horas. Ok. Están mis cosas y... Esta es la bañerita Pues bien, este es nuestro, prácticamente este va a ser nuestro último video desde el aeropuerto Intentaremos subir otro, otro mañana Cuando vayamos a subir el avión Si no ya lo haremos hasta En nuestra conexión, tenemos una conexión Buenos días Buenos días Buenos días. ¿Cómo pasó la noche? Bien, dormimos en el wellness en el spa. spa, en el aeropuerto de Chengui, Singapur. Muy bien, para hoy te dice es bueno. Es un cuartito, nada más para, para unas horas, no para que estés seis días, pero um, si, te, si te ayuda a dormir antes sea un ratito, a refrescarte, y está listo para tu vuelo de madrugada entonces van a dar las 5 de la mañana apenas, pero pero ya nos bañamos, vamos tomando algo y ya para irnos a la sala prácticamente te despiertas y te subes al avión ¿Sí? porque ya esta sala ya está es, está dentro de, de las salidas ya, ya documentamos ya nada más buscamos nuestra sala del avión y vámonos ya, ya las maletas van las de carreón las que van a avión y... Vamos a terminar. Tedos. Tedos de la moda en... Y aquí te puedes dormir en cualquier lado. Explíquenme de la moda. ¿De qué te trata?